Bueno, vamos a realizar el sorteo de, de Sojupén, 10 bolsas de comestibles, primer sorteo del año en este mes de febrero. Buen día, Zuli, ¿cómo estás? Buenos está? días, buenos días, Darío, buen día, audiencia. Bueno, ¿cómo estuvo la participación de este mes en el primer sorteo? Bien, bien, este, muy participativa los, todos los socios, como siempre. Este, empezando las actividades recién, es la primera del año con la segunda reunión que hicimos ya con la comisión. Este, esperando tener un buen año, un 2023 mejor Respecto al sorteo, no hay innovación Son 10 bolsas de comestible, como siempre, entre los socios Sí, eh, sigue todo así por el momento Después tal vez haya algunas variaciones este, Eso lo vamos a hablar, lo vamos a ir tratando en este año este, Queremos avisar que empiezan las actividades eh, De pintura y el taller literario con Nora Cutinela Y de pintura con Lilian Subelzu este, creo que va a ser los jueves, a confirmar la fecha de inicio. ¿Y en Pero, cuanto al taller literario están definidas las fechas y días? El 13 de marzo creo que es, lunes 13, ¿no? Lunes 13. 13 de marzo. De lunes de marzo. Sí. Bueno, tienen que venir a informarse, es actividad que es para los socios, es abierta, ¿cómo es? Es abierta, es abierta creo que para socios. No, no, no. Bien. Tienen que, tiene que venir a informarse Pero acá tiene directamente. Tienen que venir a informarse. Yo lo compartí en mi página de Facebook también para que todo el que quiera se comunique con Nora y con Lilian. Bien. Bueno, y vamos a arrancar con el sorteo. ¿Quién, ¿Quiénes acompañan por aquí? Adrián Gonelli. Muy bien. ¿Cuál es el cargo de. Eh, Pro-Tesorero. Pro Pro-Tesorero, pro muy bien. Y por acá también está Edi Nasif, que es el tesorero. El tesorero, el tesorero. Buenos días. Y. Miguel Mediza. Muy bien. Que en este caso, Pero, es... Sí, soy socio, soy Pro secretario. Pro secretario. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con, con la urna entonces. También Adriana Batista, que es la secretaria de, de Sojupén, que está allí atenta para, para recibir los cupones. Bueno, vamos a abrir la urna que han depositado durante todo el mes los socios de Sojupén, aquí en. Enlace de Sojupén, en la Valleja 214, y también a través de la web de Música en el Aire, musicalenelaire.net, que se han anotado también ahí muchos, muchos socios. Sí. Vamos con el primero. Esta es la, la totalidad de ahí. socios que también participan por la web. Bueno, bueno buena participación. Eh, sí, sí, sí, sí, sí. Pero vamos con el primero ahí, no sé si... Ah. Lilian Buchiazo. Lilian Buchiazo, 251-3. Muy bien, felicitaciones Lilian. Primera canasta, primera bolsa de comestible. Como siempre son comestibles con artículos de primera necesidad, arroz, hierba. Exactamente. Juan Rodríguez, eh, 482 Guión 1, los números de la cédula. Juan Perfecto. Rodríguez. Felicitaciones, Juan. Se va al tercero. ¿Alia como? cómo? ¿Pipí? ¿Pipí? Ah, sí. ah, ah, que... entendí. No, no. Pensé que por la última actuación no, no, de, de, no, no, no. de baile. La... la vía Figueroa. El y 678-8. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Vamos por el cuarto. Ahí Adriana con el cuarto. Walter Roth. Al revés. 1, 238, 6, 49, 6. Muy bien, Walter Roth. Felicitaciones, Walter. Vamos con el, el próximo, número 5. Ay, yo no leo porque yo... Ay, Blanca, Blanca Rodríguez, 242-2. Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez. Felicitaciones Blanca también. Vamos con el, con el próximo. Es el sexto este, ¿no? Sí, sí, sí, saque de la Vamos gente. con el sexta bolsa de de comestible. Eh, Nanilo Rodríguez Otati, Últimos de la cédula 543-8 Bueno, felicitaciones Nanilo Vamos con el El próximo Marta Batista 34-13 No puso la barra Pero Muy ya bien. sabemos quién es Muy bien, Marta Marta con H. Bueno, vamos con el número 8. Número 8. Delia Belmúdez. Mi madrina. <ríe> 335-6. Delia Belmúdez. Bueno, Delia, felicitaciones. Felicitaciones quedan dos, no sé si hay alguna otra novedad ahí que quieran anunciar eh, no. además del inicio de taller literario y de, de pintura, de pintura. confirmados por acá, falta eh, reunirnos con Cairú, que siempre él hace su taller de, de gimnasia la gente participa mucho Este y tenemos algunas otras ideas, pero todavía están a confirmar Este, pero es muy, te muy reciente la, el, el comienzo del año, entonces esperemos que se vayan acercando, porque la gente empieza a enterarse de las actividades y empiezan a, a tirar ideas, que es lo, lo importante, ¿no? Perfecto. ¿Van a participar alguna delegación, alguna representación en el, el 8 de marzo o algo? Y tendríamos que esperar a analía que es la promotora de todo, y creeremos que, creí, creemos que sí, siempre lo hacemos. Algún este acto protocolar, así, algo se hace siempre. Bueno, estaremos atentos. ¿Vamos con los últimos dos, entonces? Uno. Con los últimos dos. Marina Correa. 3, 7, 7, 8, 3, 4, 1, 7, barra 4. Muy bien, creo Marina que es Correa. 7, 17, creo que. 7, 17, 7, 17 barra 4. Marina Correa, Correa. Muy bien. Felicitaciones, Marina. Y vamos con el último. Ahí. Último ganador. Leila Presa. 489-4, los últimos cuatro números de su cédula. Leila Presa. Bueno, felicitaciones Leila. Y tiene que venir, como siempre, por acá por ocupen con la cédula a retirar el, el premio. Muy bien. Si no, no se le otorga el el, la bolsa de comestibles, la canasta de comestibles. Sí, importante ¿no? que vengan con, con la cédula. Importante con la sí. Muy bien. Este, hasta las 12, 12 está la y después en el correr de la semana, de 10 a 12.